Si hay alguna pregunta, porfa, eh, me avisan. Bueno, vamos a arrancar. Dice, crear un proyecto de tipo de biblioteca de clases. Vamos a hacer eso. Le vamos a llamar biblioteca. Y la solución más arriba dice que se tiene que llamar apellido, punto nombre, punto división. ahí está, ceriza, Mauricio, segundo, bien. Siguiente. Crear en el 5 Perfecto. Y dice, crear un proyecto de biblioteca de clases y colocar el siguiente esquema de clases. Y bueno, ustedes miren el diagrama, eh, porque no puedo eh, pasar las dos cosas al mismo tiempo, pero arranca una clase que se llama aplicación. Que dice que es abstracta el diagrama. ¿Sí? Después tiene un dispositivo, una clase de dispositivo que dice que es estática. Que dice que es estática. Bien. Después tenemos una clase. Eh, tenemos un enumerado sistema operativo. Esto fue una discusión que hubo hoy en el. En, o ayer en el general. Cuando el enumerado no está anidado, tiene que ir en un archivo separado. Cuando no está anidado dentro de una clase. ¿Y cuándo anidamos dentro de una clase y cuándo no? Bueno, si el enumerado está muy relacionado a la clase, está bien que sea un tipo anidado en la clase. Ahora, si es algo general de la aplicación, debería ir en un archivo aparte, sin estar anidado más allá de adentro de un namespace como todo lo demás. En vez de clase. Es en UM y tiene dos valores posibles, Android o iOS. Bien. Siguiente, me dice App Juegos, que es una clase normal, pero que hereda de aplicación. Y tenemos también App Musical. E, una clase normal que también hereda de aplicación. Excelente. Bien. Vamos con aplicación. Siguiendo el diagrama todavía. ¿eh? Protected. ¿Por qué protected? Porque el asterisco significa que es protegido. ¿Sí? Si fuera un corazón sería internal, candadito es privado y nada es público. Entonces, protegido, string nombre, Protegido, sistema operativo, sistema operativo, protegido, int, tamaño, en megabytes. Después tiene una propiedad pública que devuelve el sistema operativo, y se llama igual, de solo lectura. A veremos que supongo que es un return sistema operativo. Acá nada más. Después tenemos una propiedad que está en cursiva y si van a, al primer punto de la clase de aplicación, dice las propiedades marcadas en cursiva son abstractas. O sea, que es una propiedad abstracta protegida. Protected eh, abstract. Oh tamaño, ah, me falta el tipo, un int, y como es abstracta, no tiene cuerpo, es el get punto y coma solo. Después tiene un constructor, ¿cómo me doy cuenta que es un constructor? Porque tiene el mismo nombre de la clase, aplicación, protegido, que recibe el nombre, yo esto lo puedo hacer acá con el IntelliSense eh, o con la ayuda del Visual Studio en realidad control punto y van a ver que tienen varias opciones. Una es agregar parámetros a, a, agregar parámetros a aplique, aplicación y ese, ese es el constructor, pues se llama igual que la clase. Entonces, ahí me lo agregó y me lo inicializa. Lo mismo con sistema operativo. Por supuesto, lo pueden hacer a mano, ¿no? Yo porque por voy más rápido. Y lo mismo con. En tamaño en megabytes, bien. Eh, la propiedad tamaño era solo lectura también está perfecto. Bien, después sigue un operador implícito. Entonces, vamos a hacer public implicit operator aplicación que recibe una lista de aplicaciones. Vista app. Acá para las colecciones tengo que importar el espacio System Collection Generic. Lo hago. Lo voy a dejar así vacío porque todavía no sé qué tengo que hacer ahí adentro. Después tiene un método público que se llama obtener, devuelve un string, se llama obtener información app. Ojo acá, no le pongan el tilde, ¿sí? Ya saben que eso no hay que hacerlo. Al menos en el código fuente, en los textos literales sí, por favor. Eh, lo mismo, lo dejo vacío, todavía no sé qué voy a hacer con eso. Public operator, public static, pull, porque retorno un bool operator, eh, distinto, bueno, en realidad va a ser igual, no y que compara una lista, una lista de aplicación, list up, lo podría copiar de acá arriba, ¿no? con una aplicación en concreto. Y así como este, tenemos el distinto, que es el que ahí eh, complementa el, el de igualdad, y el más, son iguales, los tres devuelven bull los tres reciben los mismos parámetros. Bien. Y por último, el toString, que el toString, ustedes saben, es un método de object. O sea que acá me está diciendo, hacer un override. Override. Que si yo me quedo acá parado. Ahí va. ToString. Ya me genera el toString. Eh, y por defecto, o sea, me, me llama a la implementación de objects. Ya la vamos a cambiar. Ya vamos a llegar a eso. Bien. Seguimos con dispositivos. Tenemos un atributo privado de tipo list, aplicación. que Se va a llamar apps instaladas instaladas con ese. Estoy viendo si hay alguna pregunta o algo. Estamos bien. Apps instaladas. Eh, me perdí. Le falta el... el sistema operativo. Bien. ¿Qué le me falta? Ah, el static, muy bien. ¿Por qué me falta el static? Por lo que vimos recién en el, en el parcial, ¿no? En el modelo teórico. Las clases estáticas, todos sus miembros, por más de que no te lo digan, tienen que ser estáticos. No queda otra, no compila, sino... Está muy bien, gracias. Sistema operativo, sistema operativo. El constructor, ¿cómo sé que es un constructor? Porque se llama igual pero como es una clase estática, estática. Y recuerden, los constructores estáticos, como lo llama el runtime, no, recibe, no tienen eh, modificador de visibilidad y tampoco reciben ningún parámetro de entrada. Una cosita, y en el diagrama a veces se representan con un candadito. Así que claro. por ahí, si ven el candadito, no se confíen de que es privado, eh, Lean le la, la descripción, cita. sí, porque está aclarado. Siempre igual lean la descripción, lean bien los enunciados, porque también es un motivo por el que mucha gente termina desaprobando, en este caso, los, los parciales prácticos. Porque no, no les llevan a los enunciados, o tal vez no desaprueban, pero no sé, estaba para un 10 y sacan un 8, es una lástima. Paren un toque y piensen que siempre va a estar aclarado. Si está el candadito, primero lean el enunciado, porque va a estar aclarado, no, no se los vamos a dejar ambiguos. Seríamos re malos si se lo dejamos ambiguos. Podríamos, no. En estos parciales que son más receta, no. Obviamente en el parcial libre o en el TP libre queda criterio a criterio de ustedes y después, bueno, tendrán que justificar por qué algo es estático o por qué no. Eh, ¿Habrá algún. ¿Habrá.? Eh, ¿O podrá haber? ¿Y hubo.? algún parcial o final eh, con algún error donde no aparecía y hay que preguntar en esos casos. ¿Sí? En esos casos, che, no me dice si lo leí 20 veces, lo releí, que no sé qué. No me está diciendo si es privado o estático. Ahí levanta la mano y le pregunta al profesor. Es una pregunta de, de enunciado y está perfecto que la hagan. Eh, static, porque de nuevo, tiene que ser este método que vuelve bool. Instalar app, tiene que ser estático porque está en una clase estática y recibe una aplicación. Y después tenemos otro método estático. String. Obtener información. Que devuelve un string y no recibe nada. Ahí va. De nuevo, los dejo vacíos porque todavía no sé qué hay que hacer ahí. Vamos a app juegos. Que ya está en rojo. ¿Por qué están en rojo? Porque está heredando aplicación. Y aplicación tiene una propiedad abstracta. Entonces, yo le tengo que dar una implementación en la, prim en la primera clase derivada no abstracta, que son app juegos y app musical. Bien. Entonces, eh, vamos con app musical. Dijimos, no, app juegos. Yo hago control punto y le digo que implemente la clase abstracta, me va a aparecer esto. Con una sintaxis rara que no conocemos. Bueno, le borramos la parte de no conocemos, le dejamos la que conocemos, sacamos el punto y coma. Era más rápido escribirlo, me parece igual. Y agregamos el get. Ya vamos a ver qué devuelve esto. Y después tiene un constructor público, AppJuegos, que recibe nombre, sistema operativo, y tamaño. Y eh, casualidad son los, eh, los argumentos que recibe el constructor, el único constructor de la clase base. Y esto no va a compilar si yo no llamo al constructor de la clase base. Entonces, nombre, sistema operativo y tamaño, se lo paso al constructor de la clase base usando el operador 2.base. Vamos con app musical. App musical lo mismo. Implementa la propiedad tamaño. Tamaño es de solo lectura. Tiene además un atributo privado de que es una lista de strings. Se llama lista canciones. Después tiene varios constructores. Tiene dos. Me voy a copiar el de App Juegos que puedo tengo acá y en vez de app juegos es app musical porque este no es el constructor de app juegos sino de app musical recibe lo mismo y después tenemos otro que además de eso recibe la lista de canciones arriba ¿no? arriba arriba arriba Acá vamos a aplicar algo que muchos se los corrigieron en el TP. Tal vez no hicimos suficiente hincapié. Pero yo tengo dos opciones. Bueno, justo en este. Bueno, ahora lo vamos a ver cuando le vamos a sacar este base acá. Lo a dejar. Ahora vamos a ver cuando nos diga qué hacer dentro de los constructores vamos a tomar la decisión de cómo los reutilizamos. Si ¿Sí? no, no me voy a meter ahora en eso. Ahí va. Después tenemos un método obtener información app que se llama igual que el de la clase base. Y esto ya me está dando una alerta de que probablemente esto sea virtual. ¿Por qué virtual y no abstracto? Porque el de la clase base tiene implementación también. Bueno, ahora sí vamos a leer. Punto a punto. Dice, clase de aplicación, las propiedades marcadas en cursiva son abstractas. Ya está. El método obtener información app retornará los datos de la aplicación utilizando Stream Builder. Entonces, Stream Builder. Esto hay que hacerse un, un snippet de Stream Builder porque lo, lo usamos tanto ya que. Uh, ¿qué hizo? Borré algo. Cambie clase. Ahí está. Quería hacer control punto, string builder, punto. Y vamos a ver un poco, a guiarnos un poco de cómo lo muestran en el ejemplo, ¿no? Dice, primero sistema operativo. Entonces, append line. Le meto un string interpolado. Sistema operativo, dos puntos. Y acá va el dato variable que es el sistema operativo de la aplicación, ¿no? Y después yo se lo voy a agregar acá. Pueden poner un contrabarra n o environment.newline, que es la forma eh, agnóstica al sistema operativo de hacer el salto de línea. Eh, en este caso vamos a hacer un Windows Forms igual, pero, bueno, nosotros podríamos llevarnos esta biblioteca a una aplicación Linux y en ese caso el newline estaría bueno que no ponerlo eh, hardcodeado, sino usar esta clase. Y después viene el nom el, la lista de aplicaciones. Sí, dice, va a mostrar todos los datos de la aplicación. Ah, ok, estaba viendo las cosas mal. Está bien. El sistema operativo está bien sin la del salto de línea. Ahí va. El nombre. En que lo, lo aclaro por las dudas, por si no se entendió. Esto es lo que estamos construyendo. Lo que estaba viendo yo ya es parte del dispositivo, esto en particular. Entonces, volvamos. Ahora sí, el nombre. y Después el tamaño ocupado. Tamaño ocupado. Y acá podemos usar la propiedad tamaño directamente. Lo mismo sistema operativo. Podríamos usar directamente la propia. Bien. Listo. Return string builder punto tu string. Excelente. Bien. Si quieren lo pueden ir comentando. Por ejemplo, eh, saco, copio y pego. No todo, pero pongo así y en vez de retornar, up, pongo retorna los datos de la aplicación. y Listo. Comentado. Eh, el, el operador implícito recibirá una lista de aplicaciones y devolverá la instancia de la aplicación que más tamaño tenga. También lo comentamos: Vamos, recibe una lista de aplicaciones y devuelve la instancia del, de la aplicación que más tamaño tenga. Bueno. Me están pasando una lista de aplicaciones y yo tengo que devolver la que más tamaño tiene. Entonces, voy a crear una variable de tipo aplicación que se va a llamar aplicación más pesada. Y la voy a inicializar en null. Después voy a usar un for each, donde cada elemento es una app, una aplicación, si quieren, en list up. Y lo que voy a hacer es un if. Me voy a fijar que si aplicación más pesada es null, es que tengo que hacer, esta es el, el primer, la primera iteración, ¿no? Si esto está en null, es la primera iteración, entonces la aplicación más pesada es la aplicación, o sea, el ítem del for each con el que estoy trabajando. Pero no alcanza con eso. En la siguiente iteración tengo que fijarme si el tamaño de la aplicación, de la aplicación, aplicación punto tamaño, y usen la propiedad eh, es mayor a la que tengo guardada como la aplicación más pesada. Si es así, es la nueva aplicación más pesada. Return, aplicación más pesada. Listo. ¿Qué no le gustó? Estático está bueno. Seguimos. El método toString devuelve devuelve el nombre de la aplicación. La sobrecarga del operador igual igual. Retorna true si una aplicación existe en la lista recibida por parámetro comparando por su nombre. Bueno. Vamos a recorrer la lista con un for each. le vamos a poner aplicación. ¿En dónde? En lista app. Y dice que... Si ya existe, retorna tú. Entonces, me tengo que, y compara por nombre. Entonces, me tengo que fijar si la aplicación sobre la que estoy iterando, punto, nombre, y por qué puedo acceder, porque estoy en la misma clase, es igual a app.nombre, entonces, retorno true, porque ya existe. Caso contrario, retorno false. Recuerden que si... Algo del retom, esto ya sale del método nunca se va a ejecutar este de acá abajo. Pero si nunca encontramos una aplicación con el mismo nombre la que nos están pasando, bueno, entonces va a retornar false. Nunca va a entrar a este if. Nunca va a retornar true. El distinto hace lo contrario. Y ya saben que hay que reutilizar código. Entonces, niego eh, la igualación entre app y listapp. ¿Qué hace esto? Este operador igual, igual, llama a este. Esto resuelve. Si esto es false, ahora va a pasar a ser true. Si esto es true, ahora va a pasar a ser false. Es decir, si existe, esto devuelve true, el distinto va a devolver false. Si no existe, esto devuelve false, el distinto va a devolver true. Bien. El operador más añadirá una, una aplicación a la lista de aplicaciones pasada por parámetros siempre y cuando no exista pre previamente y dice reutilizar código. Avisa encima. Bueno. Muy fácil. If. Ahí voy a usar el distinto. La, la app no está en lista app. reutilizando el distinto que está reutilizando el, el operador de, de igualdad que, sobre, eh, que sobrecargué. Este se fija si existe. Este me devuelve true si no existe. Por tanto, si no existe, la agrego a lista app. Y listo. No le gustó. Ah, es por el orden. Me Ahí va. Y tiene que retornar true si agregó, false si no agregó. Lo mismo, si la agregó sale y si con true y si no sale con false. Está bien. Listo aplicación. Bien, seguimos con App Juegos, que dice que la propiedad tamaño retorna el tamaño de la aplicación. Nada más. ¿Algo más? No. Listo. App musical. Dice, la propiedad tamaño retornará el tamaño de la app, el cual, el cual crecerá en base a la cantidad de canciones que tenga cargada. Cada canción eh, pesa 2 megabytes. Entonces, al tamaño de la app hay que sumarle 2 megabytes por cada canción que tenga la lista. Entonces, vamos a retornar tamaño megabyte más lista canciones.count. Recuerden que eso nos devuelve la cantidad de elementos por 2. Entonces, por cada canción, son 2 megabytes. Multiplico y eso se lo sumo al tamaño de la aplicación. Listo. El método obtener información app mostrará la lista de canciones. Ah, también mostrará la lista de canciones. Y fíjense que no me dijo nada acá de obtener información, pero. Un poco me está diciendo, mirá que este es virtual porque tu clase derivada tiene el mismo nombre. Y además te dice también, o sea, está mostrando algo más de lo que ya mostraba. O sea, que acá estamos sobreescribiendo un método virtual. Bien. Entonces, vamos de nuevo con stream builder Me lo voy a robar de acá. Eh, line Dice que hay que agregarle a lo que ya devuelve de los datos de la clase base, la lista de canciones. Entonces, voy a llamar a obtener información app de la clase base con el operador base punto. Si yo no le pongo este operador, hace una llamada recursiva y tenemos un stack overflow. Después vamos a probarlo porque los stack overflow son divertidos. Pero, cuando hagan un parcial en serio, no lo prueben. Porque los, los dos no son divertidos. Eh, ah, y este lo vamos a hacer adentro de un for each. Las canciones son strings. Eh, string canción. En lista canciones. Lista canciones, ahí va. Y esto va acá. Y cómo nos muestra las canciones. Ah, nomás. Pone lista canciones acá arriba. Un poco que le agrega, ¿no? Acá un salto de línea se lo vamos a poner. Le vamos a poner el Environment New Line que les enseñé antes. Y vamos a poner eh, en carcodeado lista de canciones. Y ahora sí, por cada canción vamos a mostrar el nombre, canción. Punto, canción, porque es un stream, ya está. Y ahora sí, return stream builder stream. Bien. Listo obtener información app, que si querés le podemos agregar. Bueno, Nah, después, después lo van comentando, ¿sí? No, no quiero perder tiempo en eso. Bien. Nos queda dispositivo. Dispositivo dice. Yo acá me olvidé de los constructores, ¿no? Bien. Bueno, acá hay un tema. ¿Yo tengo que instanciar esta lista de canciones? Siempre. ¿Sí? Si la estoy recibiendo acá por parámetro, primero me voy a fijar que no sea null. ¿Sí? Ahí voy a asignar. Eh, perdón, ahí le voy a asignar lista canciones. Acá tengo que usar el dis porque se llama igual que el atributo, entonces si no es null, lista canciones que me están pasando por parámetro, lo asigno al atributo. Si no, voy a instanciarla como una lista vacía. ¿Por qué? Porque esto me va a evitar que después, ante un descuido, tenga un null reference exception. Ahora, ¿qué pasa si llaman a este constructor? La lista se queda en se queda nula. Y eso me puede dar un null reference exception. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es reutilizar este constructor con un dis, pasarle null o pasarle una lista vacía, no importa. Y me ahorro de volver a hacer esto acá. O el new list puede ser el parámetro también. Acá, new list. que justo ahí se me apagó el, a ver, ¿me decías algo? No, eso mismo, el new list puede ser el parámetro. Claro, también, también, son dos opciones. Esto también está bien, pero lo que se busca es que se den cuenta que se pueden ahorrar repetir código. Y yo vi que a muchos en el TP les mencionaron que no reutilizaron los constructores o que no, no aprovecharon las sobrecargas de constructores. Y es eso, jugar con el dis para no repetir el mismo código en todos los constructores. Tal vez en el TP estaba menos justificado que acá. Pero bueno, a medida que los constructores hacen más cosas o hacen más verificaciones, imagínense, no sé, tengo que verificar que nombre no sea null, que tamaño sea mayor a, mayor a cero. Eh, bueno, imagínense que hago todas esas verificaciones acá y las repito acá. Y mañana, bueno, tamaño tiene que ser mayor a 5. Bueno, ya estoy, eh, tengo código redundante y hay más de un lugar donde tengo que cambiar las cosas. Y acuérdense del principio, don't repeat yourself. Así que a esto se refiere cuando en, los, en el TP les corrigieron que no reutilizaron. Es que no aprovecharon las sobrecargas entre sí. Acá le pueden poner null o new list string da lo mismo. Aunque este genera una instancia y el null no. Como quieran. Lo vamos a dejar así. Una pregunta, profe. La idea de tener otro constructor, el de arriba, es si yo, mm. quiero, eh, si yo quiero instanciar un, un app musical y no le quiero poner una lista, digamos? Es que vos podés tener instalado Spotify y no tener nada en tu lista de canciones, mm. por ejemplo. Es eso. E y les, eh, les va a pasar en, en el parcial que se van a encontrar. Che, un cliente siempre tiene que elegir un juego. Un cliente siempre tiene que elegir un, un periférico. Y si no necesita ninguno, ¿por qué tenemos que pasarle todo al constructor cuando podemos crear sobrecargas flexibles? Eh, y, por ejemplo, en este caso, eh, tener un constructor, que no necesita recibir una lista predeterminada de canciones, sino que, bueno, instalé la app, creé la app, la instalé, pero todavía no tengo canciones. No, bueno, a mí me pasa eso. En parcial no me encontré con algún caso donde tenga que usar más de un constructor. Bueno, te acabo de mencionar uno, por ejemplo, que depende cómo lo hayas diseñado, pero si vos, tu cliente tiene, no sé, una lista de juegos que quiere jugar, eh, digo, la clase cliente, hay una instancia específica de cliente que tal vez no lo requiere. O, por ejemplo, eh, si usan una cabina telefónica. Esto depende mucho. Si querés, después en un espacio de consulta vemos tu caso particular. Pero la idea de la sobrecarga de constructores es eso, que no obligar al que, que instancia a esta clase a pasarte todos los datos. Cuando no todos son necesarios. Acá la lista me la puedes pasar. Pero también puedes no pasármela. Entonces está bien que haya una sobrecarga que no tenga ese dato. Los que sí me vas tener que pasar siempre son estos tres, porque sin estos tres no puedo instanciar, no puedo llamar al constructor de la clase base y requiere la aplicación de estos tres datos. Bueno, dispositivo. Increíble, pero se nos está haciendo tarde de nuevo. Es una clase estática, ya está. El constructor estático. Instancia a la lista. Listo. Eh, seteará el sistema operativo en Android. Recuerden, tipo del enumerado, punto, constante o, o valor. El método de instalar app recibirá por parámetro una aplicación para ser instalada. Ok. Antes de intentar instalarla, debe comprobarse que sea compatible para ese sistema operativo. Una vez comprobado, intentará añadir esa aplicación a la lista de aplicaciones. Bien. Acá hay que reutilizar código, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que fijarme es sistema operativo, esta es la, el, la propiedad sistema operativo de aplicación, es igual a el sistema operativo del dispositivo. Si es así, lo siguiente que voy a hacer es aprovechar la sobrecarga del más de aplicación. ¿Era del más de aplicación? Sí. Que se fijaba, si no existía la app, la agrega. Y si no, no la agrega. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, apps instaladas, que es una lista de aplicaciones, más app, que es una aplicación. Esto retorna true o false, ¿sí? Si la puedo agregar, retorna true y si no, false. Y si no, acá también retorno false. Ahí está. Entonces, recibo una app, aprovecho, me, me fijo si tiene el mismo sistema operativo, si es para el mismo sistema operativo, si no, devuelve false. Pero si sí, aprovecho la sobrecarga del operador más, que ya se fija si la puede instalar y agregarla y ya me devuelve true o false. Si la agregó, me devuelve true. ¿Sí? Y ahí reutilice código, que es otra cosa que se corrige mucho en los TPs. Obtener información dispositivo. Mostrará toda la información de dispositivo y el detalle de sus aplicaciones. Bueno, vamos de nuevo a Stream Builder. Stream Builder, ¿dónde quedó? Stream Builder, De nuevo, hay que reutilizar lo que ya tenemos. Acá sí va el sistema operativo de el dispositivo. Acá le voy a poner un new line por las dudas. Environment new line acá. Y después tengo que recorrer mi lista de aplicaciones instaladas. No, con un for no, con un for each. Cada una ya tiene su propio método de mostrar, obtener información o algo así. Entonces, voy a hacer aplicación. Tener información app. Esto eh, aplica polimorfismo, es un método virtual. Entonces, cuando sea una app musical, también va a mostrar las canciones. Y retorna en string. Bien. Eh, listo. Falta ahora el formulario. Me creo un formulario. Rápidamente me creo un formulario que se va a llamar Vista porque le, le pongo ese nombre. Eh, al formulario le voy a cambiar el nombre y le voy a poner form principal en cuanto abra, en algún momento. Ahí abrió. Voy a guardar esto por las dudas. F2 form principal. Sí a todo. Buenísimo. Listo. Dependencias. Tengo que agregar la referencia a la biblioteca porque la voy a usar. Agrego la referencia. Listo. Dice que tiene que tener cierto formato. Tiene dos text Textbox. Vamos, a, vamos con eso. Acá. Y vamos a poner otro por allá. Vamos a poner otro por acá. Y además, esto tiene pinta de ser más largo. Y además me va a pedir una serie de cosas. Vamos a ver qué me pide. Me dice, ¿back color del formulario, con F4 accedo a las propiedades. La propiedad back color tiene que ser negro. No, rojo. Rojo. Entonces, elijo rojo, listo. Los rig text back color, tiene que ser negro. Ahora sí. Perfecto. Uh, azul no. Negro. For color de cada rig Textbox tiene que ser blanco. Ese es el, el color de la letra, blanco. Ahí está. Blanco, bien. El nombre del formulario, es decir, el title, tiene que ser, o el text en realidad, no title, ahí está. Tiene que ser, bueno, acá dice rpp.apellido, que va a ser mi apellido, punto nombre. Y eso. Ahí le cambia el título al, al formulario. Después hay que cambiarle el nombre a, todo, a estos dos. Este se va a llamar rtb. App instaladas, y este se va a llamar RTV app no instaladas. Y después dice que al, al evento load, doble clic en el formulario, hay que agregarle este código. Copio, pego. Acá me va a explotar todo, pero ¿por qué me explota? Porque tengo que us poner using de biblioteca. Y tal vez esto está un poco mal posicionado. Bueno, lo que hace acá es, me va agregando a la lista de apps, a una lista de apps, juegos, ¿no? O aplicaciones en general. Y me carga Super Mario Bros, Android, acordémonos que el sistema es Android, perfecto, lo agrega. Este se llama igual y acordémonos que el operador más verifica que no exista ya y lo compara por nombre. O sea, que este no lo debería agregar. Angry Birds, Android, bien, lo agrega. League of Legends es para iOS, no lo debería agregar por, porque no es el mismo sistema operativo. Spotify, Android, perfecto, con esta lista de canciones. Muy bien. Después Spotify de nuevo, no lo debería agregar porque tiene repetido el nombre. Y después YouTube Music, sin lista de canciones. Después hace un for each y va instalando una a una las apps y va agregando las que no pudo instalar, o sea, las que instalar app de dispositivo le devuelve false, a el rich textbox de no instaladas y que devuelve el nombre, el toString. Recuerden que el, la sobrecarga del toString devolvía el nombre de la aplicación. Y para las instaladas, Eh, obtiene el, el, la información del dispositivo junto con sus apps instaladas. Perfecto. Vamos a ver si explota. Explota porque no puedo inicializar o no puedo ejecutar en realidad un proyecto de tipo de biblioteca. Necesito un proyecto ejecutable de consola o Windows Forms. ¿sí? Clic derecho, set as, set as startup project y terminamos. Está perfecto. Super Mario, Angry Birds, Spotify. Vamos a ver que queda igual. Todo igual. La lista de canciones. Y después tenemos YouTube Music sin canciones. Y los tres que no pude instalar. Uf, sobre la hora. Eh, ¿Dudas? Le estoy pasando ya el, el formulario de asistencia, tanto por acá como por Slack. Y un parcial como este de hora y media, como mucho. Yo les di un poco menos de tiempo. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Si no...